Cocreate, sirve. Despierta el poder de tus virtudes. Alimentación Real con Diego Gaitán. Bienvenidos a todos mis amigos Ketos y a los que no son Ketos también. En este nuevo episodio número 5 vamos a hablar de mitos y verdades de una alimentación convencional para que puedas empezar a entender todas las cosas que nos dijeron, que nos creímos y que venimos haciendo que donde no nos dan el resultado que estamos deseando. Así que bueno, espero sacarte esas dudas, despejarte de esos mitos y empieces a cambiar tu chip y a mejorar tu alimentación hoy vamos a hablar de cinco mitos que creo que son los más importantes el primer mito contar calorías siempre nos dijeron que habían que comer menos calorías para quemar más grasa y es lo que tratamos de hacer compramos paquetes industrializados con menos calorías los comemos haciendo cuentas que no nos dan ningún resultado ¿Y esto a qué se debe? Que cuando nosotros comemos menos calorías de las que gastamos, puede ser que al principio bajemos un par de kilitos o gramos, pero eso nos va a llevar a que tengamos menos energía y a que nos sintamos débiles. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo basal, que es el que lidera toda la energía para mantenernos fuertes, sanos y saludables, también va a bajar. ¿Por qué? Porque le estás dando menos energía a tu organismo por eso no es recomendable restringir calorías porque vas a estancarte y vas a hacer lo mismo de siempre abandonar lo que venís haciendo y después va a venir el famoso efecto rebote donde vas a aumentar lo que bajaste sufriendo por eso no cuentes calorías come sin tenerle miedo a esas calorías mito número 2 Siempre nos dijeron que la comida más importante es el desayuno, la primera comida del día. Pero nos hicieron comer carbohidratos, esas tostadas con mermeladas, esos cereales que nos causaban inflamación y más adicción a seguir comiendo. Por eso puede ser que la primera comida sea la más importante, pero no lo hagas con algo que te genere algún daño, sino... Aplica un alimento real, rico en proteínas y grasas que te va a dar más saciedad y no te va a generar picos de insulina o de glucosa en tus arterias. Mito número 3. Siempre nos dijeron que había que comer cada 3 horas para acelerar nuestro metabolismo y así quemar más grasas. Pero eso no es verdad y te quiero dar una simple metáfora. Imagínate que tu cuerpo es un auto. Donde saliste de tu casa y le llenaste el tanque, que vendría a ser tu comida. Hiciste tres cuadras y volviste a llenar el tanque. Hiciste tres cuadras y volviste a llenar el tanque. ¿Qué pasa? Como no estás gastando esa energía, esa nafta se empieza a almacenar en otro tanque. Y así sucesivamente a lo largo del día. Por eso no es recomendable comer cada tres horas porque si vos ya tenés esa nasta o esa energía almacenada nunca vas a llegar a esos depósitos para poder gastarla. Por eso en vez de comer cada tres horas hace menos comidas en el día para que puedas acceder a tu energía, a tu grasa y puedas recuperar tu peso. Mito número 4. Nos dijeron siempre que los carbohidratos son esenciales y que si no los comemos no vamos a tener energía. Y esto no es verdad. Nuestro organismo puede generar carbohidratos, puede generar glucosa gracias a un proceso que se llama gluconeogénesis. Que es a partir de la proteína generamos glucosa y por eso no necesitamos comer carbohidratos. Y para que sepas, nuestro cuerpo necesita 4 gramos de azúcar por día, 4 gramos, prácticamente menos de una cucharadita por día es lo esencial. Pero no tenés que comerlo porque nuestro cuerpo lo puede generar gracias al proceso metabólico que se llama gluconeogénesis. Mito número 5 y uno de los más importantes. Siempre nos dijeron que las grasas son malas y que a medida que comemos más grasas vamos a aumentar más de peso y van, se van a tapar nuestras arterias. Y sí, si consumimos aceite vegetal, aceite de girasol, aceite de maíz y aceites hidrogenados como la margarina vamos a traer ese gran problema a nuestra salud. Por eso dejemos esas grasas malas y empecemos a consumir grasas saludables como el aceite de coco, el aceite de oliva, la manteca, manteca gui y crema a la hora de elegir grasas. Y no tengas miedo que la grasa que comes no va a ir por tus arterias, no se va a almacenar en grasa, sino todo lo contrario. Los carbohidratos son los que se almacenan en grasa. Y con esto cerramos el quinto episodio de esta serie de podcast donde hoy hablamos acerca de los mitos y verdades de una alimentación convencional y una alimentación consciente. Espero que te haya sacado las dudas y así puedas seguir mejorando cada día. Nos vemos en el próximo episodio para seguir mejorando un poquito más.